Muy buenas a todos Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Aquí tenemos Apoyo a la ayuda humanitaria para Ucrania ¿Vale? Es bien destinará toda la ganancia de Fortnite correspondiente al periodo entre el 20 de marzo y el 3 de abril de 2022 Como ayuda humanitaria para aquellas personas afectadas por la guerra en Ucrania Me parece fenomenal Ahí lo tenéis, más información en Fortnite, GG, Ucrania Ok Vamos a ver lo que tenemos por aquí eh, Bienvenidos a Fortnite Título 3, temporada 2 Ahí está la sala de la Dora. Como has visto Hemos hecho más transmisión Pues Aquí los, los militares Aquí el otro bus tanques Ojo, ojo, Están los de la ojo, Lo toma ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, chunga Vuelve otra vez a lanzarlo oh, Dios, nos quita las construcciones Nos asigue oh, Dios, lo no hace extraño un más Madre mía Bueno, bueno, la nueva aquí otra, otra, otra, muy chulo. Vamos a ir con la runita Ahora, 150 No tengo, me faltan 50 Tendremos que subir algo de De niveles, ¿vale? Para hacernos con el pase de batalla, pero bueno Vale Ostras, que vienen. Tenemos el Spiderman este ¿Equipamos o qué? Tiro 3 de fundación futuro Venga, vamos a equiparlo. Este no la mochililla, sí, también, claro. Mochililla de fundación futuro. Pues venga. Para transportar tu pertenencia con seguridad. Y que no se te vuelva a caer la cartera en la vía del metro. Parte del conjunto Spider-Man. Está muy bien. Adrián ya se lo ha terminado. Vamos a ver, equipamos. Aquí tenemos el pase de batalla, ¿vale? Tenemos 90. Entonces nos harían falta 50. A ver si subiendo alguna nubilita... Pues podemos hacerlo. Vamos a ver... La recompensa que tenemos aquí. Suki 2.0. Esta nueva. Esta es de los... De los guanteletes. Gunnar. Ok. Bueno, aquí tenemos el otro Gunnar. El... Arista Ártica de blanco, ¿vale? vale el casco de la orden Suki 2.0 punto 0, Perla resplandeciente Esta es casi como nosotros, ¿vale? Nosotros bandoleros 7.0 Y ella Suki 2.0 La versión 2.0 <risa> Nosotros estamos más actualizados Aquí Tenemos el otro Gunnar La imaginada uh, bueno. Kiara Kao La morenita esta con gafas de sol ahí está la gafa de sol yo no la he visto bueno otra suki de iridio este parece un cibor ¿eh? esta también la imaginada con el traje élite de combate el origen ostras este tiene pinta también de ser un droide sale fuego de la calva de la cabeza y de los puños Mueve. Ahí está la Kiara. De oro de, de batalla. Erisa, precede de un manga. el origen gris granito. Erisa celulia ¿Esto es un gesto? Me diría que era un personaje. Vale, algún cambio de traje parece. Un gesto de ahí, del desencadenado ahí de... De este. Será del, del origen. Y aquí tenemos el último, el doctor extraño, ¿vale? Hay que llegar a nivel 100. Así que... Ese va a ser nuestro objetivo. Qué lástima que no tengamos los 50 pavitos ahí. Que nos falta. hasta 50 pavitos Espera más. Uno. El club de sol. ok Aquí la taquilla. Alguna mascarilla de la aves o algo Ok La mochilita El estilo lo tenemos ya equipado Está ya equipado, vale, el blanco este Quizá me gustaba más el negro, pero bueno Equiparemos este del futuro, que está chulo también Aquí el arma esta Han dado la lanza salvaje vale así nos dan alguna nueva de esta temporada Si la conseguimos Así que vamos a intentar subir Un nivelito Que yo creo que puede estar bien Ahí La tiendecilla Aquí tenemos estos Los originales magistrales Y los clásicos de batalla Que van a ser los de, los de aquí De esta parte ¿El Perdón, eso ya salió El inmortal de la aguja Eso que eso ya salieron Vale Y ya está Aquí no tenemos nada más. Mil pavos, ocho euros. A ver si podemos ganar alguno, ¿no? Por ahí o algo. Venga. Vamos a ver las misiones: diaria, frío de daño a los bueno, tendremos ahí el mapa nuevo, tendremos que descubrirlo. Parece que está igual, tío. Algunas zonas nuevas de guerra y tal, pero lo, es lo mismo, ¿eh? Construyendo, completa el campo de entrenamiento, dice. No tengo ni idea. Campo de entrenamiento, completa el, el entrenamiento de sprintar ¿Y dónde está el. El entrenamiento de sprintar? ni idea. Daño a vehículos conducidos por oponentes. Fluye daño a oponente de una lancha. Elimina a un oponente con una pistola. Y aquí tenemos la, la misión de temporada, ¿vale? Ojo que se pueden reparar vehículos con soplate de reparación, ¿eh? pone un borde en un plazo de 3 segundos trabar esprintado printado. Y cofre indirigible de la OI. Propuse de 150 metros con un cañón de asedio. Influye daño a fuerza de la OI. Esta barra consigue una escopeta de barril y su fusil de combate en una misma partida. Y eso ya para la semana que viene. Utilizar objetos datos consumibles, iniciar el combate equipo, listar el cofre y recuperar solo. peces. Daño desde tanque, unidad de artillería montada. Ojo ahí, ¿eh? Otorreta. Y árboles, bueno, esto ya lo iremos haciendo, ¿vale? Así que... No tenemos nada ahí Bueno, pues vamos para el lío A ver cómo hacemos esto, completa el entrenamiento de sprintar, no tengo ni idea A ver quién encontramos por ahí Venga, vámonos Ahí está, capítulo 3, temporada 2 Aquí lo tenéis. Este a es la resistencia. Sin construir, solo batalla, nada de construcción. Ha eliminado la construcción, ojo. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, chavales! Bienvenidos. ¡Claro, claro! Estamos probándolo aquí. En directo. Solo batalla, ¿eh? Nada de construcción Pues mira, lo mismo me viene bien a mí El tema este de la construcción Me, me dificultaba a mí el El asunto Vamos, vamos A ver dónde vamos Ok eh, Pues no sé, vamos a ir a este primero A investigar este, venga Damos la gracias y nos vamos. Al Leo, mira, no tengo pico, ¿eh? Ok, qué pasa ahora? Ojo, ojo, me está llamando. Te escucha, soy la Imaginada. No me conoces, pero bueno, tenemos seis amigos en común. Invisible, ¿no? Problemas eh. también. La Orden Imaginada ha bloqueado la posibilidad de construir. Vamos a recuperar las. Ojo, juntos. que ya no podemos construir. Hasta entonces, tienes que familiarizarte eh? con las maniobras Vamos al cañón plaza este Venga Coge aquí temita Un dispositivo de eso No sé para lo que es Pero bueno Venga, vamos al lío Cofre Ahí Venga y ya me lo cargo también este del campo de entrenamiento Venga Dame dinerito Ahí Ahí Dame cositas Rita ¡Ojo, La que hay por ahí ¿Dónde están los cofres? Que no los veo ¿Esto para qué sirve? si sirve? Remato ¡Odio! ¡Oh, lo mismo me lo destruyo Ok No lo tendría que tirar ¿Qué tengo por aquí? Cofres, tío No los veo están todos por aquí. Venga. Ahí. una escopeta de barril, ¿vale? Tenemos escopeta de barril. Y su fusil. Quiero veáis cómo esplinta durante un segundos. Ahí. Si me van a matar, están ahí los de la OI. Como lo estoy pintando, ¿no? A ver si cojo de esto. Que viene. Yo, para el campo libre. Odio, oh, que viene. Tío. Sí, okay, Digo, cómo me disparan. Madre mía. ¿Qué pasa por todos lados? Carga. ¿Qué viene? Maldito. ¿Esto qué? Modificador. Este que guapo. Este como lo cargo, tío. ¡Ojo, oh, el tanque! ¡Me mata el tanque! ¡Lo tengo el tanque! ¡Oh, me mata el tanque! Eliminado para la patrulla. Madre mía. No lo sé, a ver si llego a los mil Suscriptores sí. Bueno, hemos no hecho ahí bastantes cositas, ¿vale? Bueno Está difícil, ¿eh? Hemos que ir a un sitio chungo, tío A ver si me aclaramos ahora con la guerra, ¿vale? Porque, madre mía No hay bastante, ahora con los... Ha caído, ha caído al final Ya te digo Solo batalla, nada de construcción Ya no Se puede pescar también Hay que mirar eso también Lo de los NPC Y lo de las peces, Las colecciones ahí Hay que mirarlo a ver. A ver, vamos eh... Ahora vamos a caer aquí, yo qué sé, aquí Otro hay que descubrirlo Españita, venga Ahí vamos a caer, ¿vale? Y luego aquí las colecciones, no tenemos nada, no tenemos nada Hola, hola Bienvenido Venga, no creo que tarde mucho, eh Si tienes paciencia Si nos recarga eso No sé lo que significa No recarga esa Pero bueno ya tenemos 14 de oro ¿Qué hago aquí, tío? ¿Uno de los malos o qué? ¿Qué hago aquí? y cositas también, ¿eh? ¿Qué hay que ir a alguien Venga, a ver ¡Otro! ¡Pero bueno, a la Solo tío, el chico este... Es cachi. Ya voy, ya voy para Sala. Como suena esto, tío, los disparos de la guerra, eh. Uf. Baja el volumen. Vuelvo a Sala. Vamos a ver. Bueno, debería comprarse el pase. ¿Quién me regaló 50 pavillos? Venga, no hace el favor. Venga, ahí estamos. Hola, hola. No se me escucha, cambio. A ver. ¿Se oye o no se oye, tío? ¿Tú tienes micro o qué? Hola, hola. Hola. ¿Me escucha cambio? No sé dónde estaba lo del sonido tío. <risa> Aquí Sí, dice que me pueden oír Sí, sí Que no lo oigo eh, yo. Tengo el micrófono activo y todo, así que Está bien Vale Sigue el doctor tra... extraño y muchos más con el pase de, de batalla de la temporada 2 por solo 950 pavos desbloquea atrás como el doctor extraño el origen, erisa, merodeador además de 1500 pavos extra y mucho más prepárate para el combate esto es escudo total vamos a ver, con las construcciones activadas el escudo total es tu primera línea de defensa en combate ponte cubierto antes de que se agote el escudo total para evitar recibir daño de escudo o de salud ¿vale? Ok Mete la resistencia A ver ahora si me escucha O si lo oigo yo Solo batalla, nada de construcción Eliminando la construcción de resistencia depende de recuperarla Da el salto con tu escuadrón Y ayuda a los siete a descubrir el malvado plan de la orden imaginada ¿Qué malvados Pues nada, vamos al lío Vamos a ver la misión, a ver Y nos vamos Vamos a ver qué tenemos por ahí Aquí me ha dado algo Por Buen vecino <ríe> Buen vecino me ha dado Vale Dale listo Todo esto lo tenemos cerrado Nos faltan 50 pavitos, tío Nos faltan 50 pavos de la, de la otra, tío Viaja en taxi. Bueno, si encuentro alguno Ahora mismo estoy abriendo, estoy abriendo el mapa, ¿vale? Estoy abriendo ahí ubicaciones nuevas y tal Vamos a ver No te oigo, ¿tú me oyes a mí o qué? Vamos a ver con los cambios estos de la guerra que han hecho A mí el que me, han, me, me ha gustado hasta ahora Yo creo que es el de los, de los aliens Pero bueno las naves espaciales y tal Estaba muy bien Mira, aquí tenemos una localización Vale, pues vamos a ir A ver si pillamos algún taxi o algo Ahorita el entrenamiento De sprintar Hay que sprintar durante 5 segundos Pero no No me sale Tripa un bol en un plazo de 3 segundos también Vale bueno, A ver si podemos hacer el campo de entrenamiento vale, de tela. Voy a dar del balón. Venga, una, dos y tres. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Bájate, bájate! españita no va muy bien, ¿eh? está jugando ahí, ¿eh? en PC, creo. Muy bien, no va. Esto no ha fundido los tanques. Vamos a ver ahora. A ver quién me funde. Dámelo, Dios mío. Ay, mierda, me ha dado una pistola. A ver, el científico, eh, pues ya tenemos uno. Un NPC. No tenemos de esto, no le puedo comprar nada. Coge algo. Un tanque que viene por ahí. Madre mía, la que me va a dar el tanque. Coge materiales o algo. A ver si podemos modificar Un vehículo o algo. Retronic, no Pasos por ahí ya Ahí está Filadro el <ríe> Voy a ayudarle Me lo matan Venga Ayudita Viene muy bien Sustar la rueda, tío <ríe> Toma ¡No! ¡Hombre, me han hecho! ¡Madre mía, qué loco! Toma oh, la lía, parda! ¡Toma! No sé dónde voy, pero bueno ¡Toma! ¡Oh, qué piñazo me he pegado! Con bueno, el... Se ha quedado todo bloqueado ¿Cómo se ha quedado el, el camión, tío? Que se ha quedado en caos, no lo puedo ¿Has visto lo que me ha pasado, españita? ¡Madre mía, chaval! A ver, ¿estaremos por el banco de mejoras o ¿No, algo vale, Hola, hola, hola, ya sí te oigo Hola Ya sí te oigo ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, tío A ver, hay que esprintar durante 5 segundos 1, 2 y 3, ya 1, 2, 3, 4, 5, bien ¿Ha ¿No salido no, tieso? ¿Ha no salido tieso? Si sí, ahora sí, sí con A ver, sí, hay que esprintar Mutea, mutea 1, mutea, 2 mutea. y 3, ya ¿Se me, Uno, se me escucha? Dos. Sí, me sí, escucha? Pero, mutea, sí mutea. pero mutea, mutea Sí, pero mutea, mutea 5, bien vale. Se escucha? Sí, pero motea, No podremos vencer cierra todo silencio, cierra todo silencio. Benita, ¿Sale? Benita. ¿Sale? Benita. Ya no me puedo ir. Yo también tengo de esto. Me voy a ir a pescar. Vale. Un cofrecillo. Ostras, el rifle de Franco. Venga. No veo sitio de pesca, pero bueno. Ah, vale. agarrarte un saliente cercano después de sprintar. Sin vincular, dice Salta El saliente van a Salta y mantiene Para darte un saliente cercano No, tengo ni idea Ahí hay otra grieta, tío pues Para esconderse Vale Me rompo. Me Lo que puedo Vamos investigando esto Vamos a la estación de Signasi esta Ah, bueno. Vamos a correr Después de eso Ahí no Bien, lo hemos hecho Estoy ahí Cuidado, no nos caigamos Eh ¿Esto qué era? Explosivo remoto Me lo quedo A ver si llegamos Bien Aquí Me he jugado antes acá Bien Y tengo un pez escudito, Por si quieres Mételo, mételo. <ríe> Está muy rico. Mira, otro armarfón, ¿vale? Está muy bien. La pesca. Pero ya no vamos a tener que ir a ah, subirnos a otro caliente de esto. A ver si me puedo. ¡Ay! Este lo he hecho bien, ¿eh? A ver. A ver. No, no, a mí no, a mí no. A mí no, peñita. Vale. A mí no. ¿No? A ver, este me ha salido, tío. Toma, lo hemos hecho. Venga, hay que volver a hacerlo, eh. A ver. Toma, lo hemos hecho. Mucho completado unos ¿Tú Ojo que viene un tanque, ¿eh? Cuidado Y la tormenta, tú No ha pillado Vámonos, vámonos Madre mía, chaval Como siempre, tío Aquí haciendo el entrenamiento Y el El ese que se me ha bugueado Pero corre, Spiderman, Ahí Madre mía, qué tormentazo, chavales esta no salimos. ¡Corre, españita! Toma, mantente y delízate cubierto. Tienes un nuevo escudo total recargable que te eh. permitirá defenderte mientras no se ver, pueda trae, construir. Eh. Hasta entonces, no bajes el ritmo. Aquí vamos. Nada, a ver si podemos nada. No creo. Sí. Vamos, Pídeme. Nada. A ver si eso nos daremos un botiquín Si podemos Ojo A ver si es que va el, el desencontrar El río y me fastidia Venga Tenemos que curarnos ya, eh Ojo, la tormenta no para, tío Oh, el Españita muerto Oh, Españita va a caer en combate No siento Me tengo que dar ya el de este El botiquín también el Españita ha caído en combate <ríe> Venga, corre Corre, más por tu padre Su qué, tío? Veo ahora un lobo ahí Que me quiere Para allá, ¿no? Ahora bien Ahora no, lobo Corre, hombre Que nos coge el lobo No tengo más cura. Hemos llegado, hemos llegado. Uf, por los pelos, eh. Viene el lobo. Corre. Y viene el lobo. De coge. Soy está! No puedo. No podía haber recolectado, pero bueno, tampoco. A ver si podemos ahora pescar aquí un poquito, tío. En el río en contra. Muy mal, eh. Uf. Esta la araña me lo haría Para escaparnos no rápido aquí Vale, lo del modo es en un coñazo, ¿eh? Os lo digo, me duele ya el dedo y todo Vale, otro rifle Copetilla por aquí Automática Tiene un poquito más de... Si me da munición No, la caña no Vale. Venga. Ahora por lo menos estoy sobreviviendo algo más. A ver, el pet No puedo. Ponebla curativa. Viene la tormenta. no okay, salto hoy. El fusil. El salto. Mira, uff. No va a venir de oro. que tenemos el. Vamos bueno, de, na de natación. Mal. Vale. Me va a pillar otra vez. A ver si podía ir por el aidro. Ahí, vámonos. Recordad que ya no hay construcción, eh, chavales. Eh, vamos por este. Mi primera hydro. En batalla, una cosita, hombre. El rollo con que se caigan la, las cosas, estas, tío. Fusil de ariete. Ojo, que viene uno, eh. Nada de choque. Explosivo remoto. Me ha pillado ya la tormenta Chavales Por eso estamos yendo el otro Bueno, no tenga el Creo que sí, ¿eh? Ojo, ya me están disparando y todo por ahí ah, Me han dado, me han dado Con bueno, el fusil de ariete ese Me han pillado por detrás Ok Un saludo Buenas noches Ya jugamos otro día Okay. Bueno, hermano ha madurado un poquito más Me ha matado por la espalda mira estrellitas Hemos subido ahí unos nivelitos, así que muy bien. Ok. Falta lo del taxi. Viene fuego a un oponente. Flio de daño oponente desde una lancha. Aquí establece conexión. Bien, bien, bien. Ya tenemos aquí misióncilla, ¿eh? Un dispositivo cerca del cañón condominio. Cruce cremoso. Venga, pues. Esta es la que vamos a hacer. ¿Vale? Me voy a dar de varios. Dice que todas las misiones completadas. No sé. Bueno. Vale. Así podemos pillar algún cofre también de la OI. Puede estar muy bien, que eso da bastante exper experiencia todas estas misiones. Estas son las que hay que hacer. ¿Vale? daño Ahí le hemos hecho ya 105, o sea que bien. Que puse este 150 metros en un cañón de asedio. Ese no sé lo que es todavía. Así que bueno. Vamos a ver. Peñita, juega o no juega, ¿qué hace? Ahora, ahora. ¿Qué va a hacer? ¿Sigue jugando? Juega o no juega. Peñita, juega. No me oye. ¿Eh? ¿Y si vas a jugar? Sí. Ya, pues dale, dale a listo. Pero el que para es que me no va muy da la... Sí, es, es que tienes que tener cable. Si no, como, como no tengas cable. Por wifi no va bien el Fortnite. Tienes que tener buena conexión. A ver. Que ¿Qué? Es que la conexión que se va se viene y todo el rato. Y es que yo no puedo mirar si me Sí, sí, así no puedes jugar el Fortnite, ya te digo. Así no puedes. Porque en este juego es que encima que te apuntas y te disparan, tienes el ya te jode Claro, tienes que tener buena conexión, si no, no aciertas ni uno. No mata ni una Cuando vas a disparar tú, te han disparado a ti ya medio cargado Yeah. A mí me han matado ahora por la espalda, pero bueno. Tengo que ir a un sitio, ¿eh? a hacer una misión. Vale. Pero baja el volumen del móvil, tío, que es que si no... Venga, vamos a ver. Vamos a ir, por... Aquí, ir por un poquito más para allá. Vale. Dale la gracia. Ahí con que esto. Vemos. Sí. Y tengo que hacer una misión oh. Que es lo que me pide Ya he corrido y todo He saltado He subido por el... Por el agarradero oh. A ver aquí la misión dice Ahí hay algo Ahí he visto algo en el mapa No sé, tío Iba a caer por aquí ¿Dónde? Más o menos por donde... Hay algo más me Voy para arriba algo más Tengo que mirarlo, tengo que mirarlo Que seguro que me lo tiene que señalar Digo yo Pongo Aquí una vendaje y tal y un fusil Voy para allá Tengo un cofre pero paso Dios Paso por ahí, eh Cuidado y allí, ya lo veo, ya lo veo. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay, españeta. Bien. Recupera sobres de lo I con planes de alto secreto. Pues aquí tengo uno. Así que... En la caverna tenemos uno. Hemos encontrado los ¿Qué vais a misión? Nosotros nos encargamos del resto. Me la están explicando ahora. Tengo que coger unos planos. Tío. Cuidado que aquí hay malos también, ¿eh? Ahí hay unos chulos Sí, chugos. lo he visto, lo he visto. Lo he visto. Odio oh, alguna... Este no logré matarlo la otra vez o si sí? al final... No me acuerdo, eh. Este es muy chungo, te lo digo. Hostia, que tengo un reparador de vehículos. A ver si le puedo dar con este... Arma, digo. Aquí no está alguna. Odeo. Oh Odio, cuidado. Que te hace... ¡Ah! Sí, sí, cuidado. Cuidado, cuidado, que tiene el ¡Ostras! me ha ¡Maldito! Toma. Vente aquí, vente aquí te recupera. Ya voy, ya voy, ya voy. Corre, corre. No te mate. No bueno, lo mato yo. Bolero, Mátalo. ¿Muerto? Bien. Yo me quedo aquí. Corre que se gasta. Y ya tengo el escudo. Manda un, un. Un soplete reparador de vehículos, tío. No sé, es eso. Lo mejor sería este arma legendaria. Genial, tío. Es que si no. A ver, esto que es vida. Sí. Una tarjeta de. Hostia, cuidado. O sea, Se Ay. le pone una detrás. A los de la lobby. No está gato, ¿eh? Buena, buena. Y con la escopetilla. No tengo escopeta. A ver. A una escopetilla. Vale. Cofre este, a ver. Espera, este espera, espera. es me para seguro. los documentos, lo tengo. Tengo uno. Voy, voy, voy. Tengo un documento. Que me estoy sí, sí, aquí en esta cueva es que es muy grande, Aquí hay también cofre. ahora vamos por allá. Vale, otras copetillas. Eh, me marca como un candadito blanco. Sí, a mí hay varios, hay varios candaditos de esos. Vamos a allá si quieres, no sé. Sí. No sé específicamente. No sé tampoco dónde, dónde, es. dónde es, me voy a recargar un poco de vida curativa de esta. Por fuera de la cueva, ¿no? O para allá. Sígueme, sígueme. A ver. Un eh, momentito. Hay aquí un cofre. Eh... No sé, tío, ya sé si coger ese de tirador o no. Sígueme, que es por aquí, tío. Por aquí es. Eh. Voy, voy. Pañita. Aquí tiene que ser la cosa, ¿eh? Tenemos lancha y todo, eh. Sí. Pero, espera, espera, espera! ¿Te va a matar o qué? ¡A del barco! Ya, me pues, matate, si no me he ido. No, pero es que en la. Ahora aquí hay algo, eh, no sé qué es, pero. Aquí no sé qué. Ahí te dejo con la barca, esto no es tampoco, tío. Cuidado si te van a matar. Cuidado, tronco, estamos en peligro. Ya <risa> que estamos en peligro. No sé qué tengo que hacer aquí, la verdad. Tengo algo aquí encima o algo. ¡Muerto! Ah, esto no sabe qué hacer, tío. Buena, buena. Armarpón, me voy a echar aquí de pescar. No, pero es que hay mucha cosa. Claro, después no me. Lo que acabo de, los... de pillar, tronco. Voy. Un subfusil. Dorado. Voy a armar Voy, voy. Un mm. sitio de pesca estupendo. Que hay un montón. Pues. A los todos. Ahí, mira, ostras. Un, un pez térmico, tío. Este, ¿qué hace? Un pez térmico. No sé qué hace. ¡Ostras, qué chulo! Veo de... Con visión térmica, tío. ¿Sí? Sí, sí. Pez térmico sí. esta de visión térmica. Píllate la bombona escudo, me la pillo yo. Te la cambio por los peces. Tengo visión térmica, compadre. ¡Ostras, qué guapada! Ostras, ¡Qué guapada! ¿Ese es otro pez térmico? ¡Sí! ¡Comételo, comételo! ¡Comételo, patita! Algo aquí. Verás, verás qué guapada. Si sí, salto de comando. Estoy mirando por aquí, es que me marca, pero no sé, tío, Que leche me marca lo mismo de arriba o? ¿Eh? A mí me marca el, el candadito. Me ha marcado algo me marca también. como un ah, candadito ahora. que muestra como un camino de bloquecitos para llegar ahí. Pues. Y claro, yo, yo, estoy yo estoy mirando por esta zona, pero es que no parece que ahí, alguien ahí. Ha caído, ha caído. Y tú no vengues. Voy, voy. Pero no sé si estás solo o qué. Hay que tener cuidado. No puede estar compañero por aquí. Ojo, el fusil este. Su fusil es tan potente. Cogiste una caña sí. y pesca, tío. Que no ves que sacas cosas, guapas Si te toca. A ver. Toma, la caña de pesca esta. Claro, la profesional. Odio, oh, que me he quitado el. El extintor, soplete odio, oh, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que viene la tormenta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me cachis! odio, oh, ¡No ha pillado, eh! ¿Por dónde salimos? ¿Por aquí? Hay que... ¡Ostras! que sigues por la escalera. ¡Por aquí, por aquí! por ¡La salida está por aquí! Re. ¡Ostras! Yo sin vida, bueno, tengo un barrilete ¡Corre! Ya ¡Eh! Voy, plataforma, ya ¡Plataforma, plataforma! ¡Plataforma! ¡Corre, corre, corre, corre! Corre, campeón Que si no te mueres como antes Ya lo sé, no quiero que a corre, pasar Corre, otra no. una torreta, he descubierto torreta Corre, corre, corre, corre Esto Me disparo Eh, vehículo, vehículo, tengo vehículo Te recojo Corre, corre Y un tanque ahí aquí, pero bueno, el tanque es muy lento ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Peñita, que me he caído ¿Dónde está? Salte de ahí? No sé, pero sé que voy a oh, morir Dios, ¡Va a morir! Dime dímelo, que estás perdido! He perdido Claro, tío Estoy está. por perdida mi vida Tienes que, que salir por donde hemos entrado Murió, oh, que me no, caigo Yo si ya tío. estoy fuera, hace ya ratito os Cosarte Yo me acuerdo esto, tío Ahora lo siguiente es volver hacia ti Que estoy guiando chavales Con la roca Ay, ahora no el no árbol quiero volver, a morir. No, Buah, quiero morir no veo nada Uf, yo me he salvado de la tormenta, tío Llego aquí una cabañita. Ya estoy haciendo. Ostras, lo que. Ojo, <coughs> coche, Perdón. lo pillo. Pillo el coche y ya está. Aquí hay vida. Pillo el coche y me salvo. Un repollo me ha dado. Cuatro repollos. Me como cuatro repollitos. Ay, qué rico. <risa> me salvo, salud. me salvo, me salvo. Buena, buena. Hay que irnos otra vez, eh. Aquí la cabaña, eh. Me he salvado, me he bien, salvado. Bien, te me veo, he salvado. Todo, si te veo en el mapa, vente para aquí, ¿dónde para estoy yo? Tronco, corre, que te voy. Aquí. Vehículo, lo que sea. Ojo, y. Me he, sal... me he salvado ahí, no sé Hay ni que cómo, leer. la verdad. Tengo el reparador ese todavía, ¿eh? Bombona, ¿Sí? toma, toma. ¿Tienes para recuperarte? Eh, tengo bombona, ¿eh? ¿Quieres bombona o nos vamos? Toma, toma. Eh, bombona, bombona, bombona. Hay que irse, ah. que está ahí la tormenta y 30 segundos, tronco. Voy, voy, Me estoy curando, Me estoy aprovechando todo. Oh, venga, que, que nos vamos. Vamos, vamos a ir para acá. Vale, vale, Mira, vale. Aquí, había, aquí había otro cofre, corre, que tengo que ir por otro cofre. Por otro. Dale. Marcado ahí. Vamos, vamos. vamos, para allá, para el monte. Las cabras para dónde van, para el monte. ¿Cómo se va este coche, tío, ahora? No sé, no me aclara bien con él Este se va a tela Mira, hemos descubierto esto, piso picado Pero tengo que tener el de ese por ahí Lo de, lo del documento Ese edificio, tío O sea, nos hemos encontrado dos jugadores Qué raro Hay que registrar por aquí, eh Tengo que registrar, tío a ¿Te la está. Aro, aro, esto está registrado, eh Este ya, paso está eh. registrado, o sea que... Mira, unas bombas nuevas, píllatela. Si ves qué tal. Lo que me voy a pillar ¿Dónde es el ataque. ¿Dónde estará lo que tengo yo que coger los documentos? Unos documentos. Que no tengo que coger. Hecho, Estamos en el aparcamiento, hay ¿eh? que subir para arriba, a ver. Y me cambio la nada de choque por si acaso. No sé de... Estoy subiendo para arriba, la escalera, el edificio. A ver si encuentro algo. Vamos a ver. Aquí. ¿Quién hay? Un balón, tío, de fútbol. Unos ordenadores y tal. La peña esta. Esta, tío. Lo estoy sintiendo, pero no. es algo que brille. Tiene que estar cerca. Sí. Pero no sé qué. Lo mismo está más para arriba, tío. No tengo ni idea, pues sí. eh. Ya, ya. Yo tampoco. Estoy mirando por aquí. Otra habitación. pero aquí no veo nada. Otra escalera. Tío. No lo encuentro Me ha pillado otra vez la tormenta Y lo tengo aquí, tío ¿Es esto o qué falla. Perdón. Ya voy Si lo ve, me avisa Te tienes que curar, ¿eh? te tienes que seguir curando Odio oh, Dios, ya muerto, porque qué mueres? me acabo de caer Voy a morir Eh, revivir. Quieto, quieto que nos pille la tormenta, eh Vámonos Usa el sprint. Ya, vamos, ya. vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Estamos aquí al lado. Venga, pero hay que irse otra vez. A ver si puede pillar un coge tanque un... o algo. Coge el coche, coge el coche. Yo estaba pensando en pillar coche, un no tanque me... o algo. Un tanque. Y es que tengo aquí la visión, pero ya no la veo, tío. Ya nos vamos a tener que ir a otro lado o algo. Pero es que nos tenemos que ir rápido. Ya, ya, ya, ya, ya. Lo sé, lo Por si sí lo veo, pero no. Y es que tiene que estar ahí Horrible. Sube rápido Voy. A ver, es que si tiene que estar ahí y no está, pues... saber a ver Destruye, destruye estructura ¿Quién está disparando, tío? Atrás Mételo ahí Sí, tío no quieres disparar Toma Espera, espera ¿Le luz Tengo que hacerle daño a este peñito también eh... Me recupero Me ha dejado tísico Espérate Me recuperes Y tú igual Te tienes que buscar vida Ahí tienes luz Por ahí arriba eh. Ahí hay luz. Oh Dios Es suertar la Vente para acá Corre Suéltala O sea Agárrate Ahí a ella y Recupérate Aquí han matado a quien sea Pilla otro arma y todo, bueno hace falta un subfusil o algo? Eh, no, no, no falta nada ¿Seguro? Yo tengo dos no. Repet Quédate ahí, ¿Estás a tope o qué? ¡Ah! Ya, ya, ya ¿Estás a tope o no? Sí, sí, sí, estoy a tope pero Te veo la vida todavía baja Ya, pero... El escudo al que viene, que viene, que viene. Te <risa> corre, corre, corre, corre, <risa> Písale salud. <risa> hasta Nurius. El ah, Adiós. Sí, sí, hay que darle, hay que darle. Está saliendo un verdad animal, la sangre fría. Sura. Sí, hay que estar el loro por aquí, ¿eh? Que por aquí van a venir los malos, ¿eh? Seguro. Yo los atropello. No los atropello. A ver qué podemos despedir por aquí, pañita. Cuidado, no, ¿eh? Hay tiros por ahí Por ahí salseo Vamos Están por ahí por el norte Hay dos Vamos por ello Dispara, no, ¿eh? Dispara desde que... fuera Sí, sí, sí. Dispara desde de fuera bueno, espera. Lo vemos Ahí hay luz, ¿eh? Mira, está por aquí, ojo Ahí tú saca Ahí Hay luz Mira, esa buena es Esa buena, tronco Me mata. ¡Mandado, dos Españita! ¡Cuidado! Quinto hemos llegado. Bueno, bueno. ¡Ah, hola! Eh, ni tan mal. Muy buenas. Hola, Jessica. Sí, sí, lo pasa que estoy en el fragor de la batalla. Cuando estoy en el fragor de la batalla, miro muy poco el chat. Y como tenía pocos pocos comentarios... Hola. ese primo! ¡Ahí, bueno! El del Pepe. ¡Je, Hola Benjamín, bienvenido. Bienvenido a todos, chavales. Muchas gracias por pasarse por el directito. Me agradece. Tienes que averiguarte el cable, ¿eh, Españita? Si no, no va a ningún lado. Si no, no va a ganar. Yeah. <risa> Si no, no, no... Es que es muy importante la conexión. Este ha ido a pasarse ya arma mola, eh bueno ah, no... me va muy bien a mí el duerzo A ¿No va al cole mañana o qué? Campeón Eh... ¿No estudia mañana? ¿Qué ha pasado, no? Venga, hay que seguir abriendo sitios también. Y haciendo lo de los documentos, estos que me pide, a ver si los lo encuentro ahora. Dar las gracias al conductor. Y voy a mirar a ver. Pero sobre. Marca un sitio y salto. Ya, a cabena ya hemos ido, a piso. Es que no lo he encontrado. Vamos a ir aquí. ¿Vale? Así que salta ya. Salta. Sitio nuevo. Vamos bueno, para allá. Vamos. Uy. Uy. Eso que lo decía, tío. Eso que lo dijo. Arre, uy. Venga, un sitio nuevo. Vamos a ver. Me mataron aquí. No caiga, no caiga ahí. Tira, tira para abajo. Tira, tira para abajo. Los documentos tienen que estar por aquí. A ver si lo descubro, tío. Desde aquí. Tengo estás concentrado. Estamos en guerra. Adiós. Adiós. Adiós, Adiós, Adiós. Era, Estoy en Ucrania, estoy en Ucrania. ¿Cómo has caído? Madre mía, el tanque, chaval. Caído, ha caído, ya ha caído, caído. Este es un jugador, eh. Es un jugador. Es del. Es uh -huh. del tanque, tío. Maldito. Oye, en creo ¿sabes? Por mala suerte, tío. Nada, seguimos. Sí. Ese, ¿Qué armas lleva, no? ¿Eh? Ostras. No. He visto pasar mi vida por mis ojos y es lo que ha pasado. Ahora... Por eso es que estamos en guerra Hay que estar mal ¿no? Cita, hay, que ganar la... hay que ganar la batalla Sí, pero si de repente te aparece un tanque Ahí ya, en ya. frente tuya Tontería, ah. te lo comes Y ya está, y dices Adiós, <risa> me voy al Valhalla eh, Como digo yo Si vas a morir, más vale que sea cómodo Así que me acuesto Y dejo que la magia de la Que te atropelle Que te pase por encima el tanque o qué ¿Que te haga papilla? Sí Ya que voy a morir Pues que lo muer... guste Y ya está Es una muerte muy chunga Nada, nada Resiste, resiste La resistencia, la resistencia He visto hoy la de Terminator Venga, <ríe> tengo que seguir recuperando planos Vamos ahora a caer aquí A ver Sí. Vale Es buen sitio, no Yo qué sé Hay que viajar en taxi A ver si va a haber algún taxi el pasajeo y oye tenía el soplete antes de reparación pero no he ningún vehículo para reparar tío Verás claro. salud vale eso lo teníamos ya ahí pendiente antes Pues nada reconstruir esto no hace falta ahí averiguar unas cositas yo saco el balón me pongo a jugar fútbol eh a mí no me ¡Toma! aquí en la playita Toma aquí... no no la katana no ponte a jugar fútbol conmigo Aquí conocido no Mira, que ahí tiene uno de playa ¡Ojo! Me gusta más el de playa Playa mola más ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! <ríe> ¿He marcado? Sí, está marcado Venga, le damos la gracia Yo saltaré justo el tiempo no juega, Benjamín. Benjamín está desaparecido en combate. Ya no juega. En guerra. Vámonos. Síganme lo bueno. Y yo no subes de nivel, Españita. Yo estoy nivel 4. Yeah. Tienes que hacer misiones. Ha hecho lo de correr. ¿Lo de Se ha hecho lo de sprintar. Pero no, si lo he hecho más de 10 veces y nada En 5 segundos ya lo tienes que intentar, tío A mí no me sale al principio Tienes que seguir intentando Ponte aquí en, en una calle de esta Y 5 segundos lo aprieta ahí Y ya está ahí un tanque por ahí, tío Cachis No me dejan esta gente Aquí, por, por suerte encontré suerte los documentos en Por suerte encontré los documentos Ahí está Si encuentro yo algo, por aquí Gracioso. Es que no sé si es de un jugador o de un bot. Da igual, te va a matar. Como te enfrentas a un tanque, te va a matar, da igual. <risa> Le pica yo tres granadazos y no se ha enterado. Como ya, no tenga, ya he Como no tenga... Ya he un... subido nivel, ahora soy nivel 2. Bien, no, no, no. Cuidado que ah, hay personas, ah. Personas, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Están aquí, están aquí. Están aquí. ¿Están aquí? Estuvo, penita. Espera que me estoy matando a una solo con la espalda. Ahí, ahí, dale. Yo me creía que me estaban dando a los de estos pupiletes. Voy ayudarte, cuidado que hay otro, eh. Cuidado, cuidado, que viene. Yo te me me a bajar. Toma, si te estaba esperando, ¿qué te crees? Copita de aquí. Por, Por la espalda, que está eh, uno de estos. Poción de. De estas, de escudo. Date una poción. Cañita, esperamos el tanque, que está por ahí, ¿eh? He oído el tanque y me he escondido, ¿Eh? así que... Ahí hay un NPC, hay que hablar con él también Vamos a poner el tanque, ¿eh? está es el NPC, tío? Está aquí en esta casa Tira para acá, aquí en la casa de esta no nos ve, vente Vente, vente Voy, voy Espérate Una cañita también me la llevo. Es de profesional. Y algo hago No sé qué es, tío. Otro explosivo remoto. Eso también. ¿Lo ves? Los explosivos remotos para el tanque. ¿Dónde está el NPC, tío? ¿Tú lo ves o qué? No. ¿Tiene que estar aquí? El cucurucho. Va va, va, cucurucho. <ríe> no baja. El tanque está cerquita pasa nada, pero no lo ataques, no lo ataques no lo ataques, no lo ataques, no, no, no, no ya cae, ya cae, ya caído caído otro NPC esto las la secundaria bueno, vale 25 vale, gastar gastar barrita y el disfraz de es esto no paso bueno, allá. voy a Cuidado ver el tanque y esto hay que romperlo también para, para el oro Tenemos, que tenemos, tío? Y... Eh, ¿y tenemos talía? al tanque cerca. Eso, eh, es que pues, pasa, eso agáchate. Hay otro cofre aquí. Un momentillo. Me quedo atascado. No te vea, tú agáchate. Espera. ¡Ostras, un rifle franco tirador de los buenos, tío! No Pero, pues, pues, estaría ahí un poco FK. ¡No, ahora no te pongas FK <ríe> En mitad de la guerra se pone FK, el colega. El tanque la, me, la que me va a dar, ¿eh? y bueno, pues el botín. Ah, porque tengo otra. Ojo, que viene el tanque. Es que wifi, es ¿Que, que, que viene. Que viene. Mira, yo si voy viva o yo que sé para dónde voy. ¿Dónde está el tanque? Mira, no tiene campaña. Yo no quiero tener campaña. Uy! <ríe> la nada. oye que viene aquí. Está ahí. Tengo la nada. Tengo la nada. Si sí, voy a morir, al menos. No. Oh, como... no, pero no muera, españita. He puesto la bomba. No la, no la damos Igualmente me te tengo que ir por el wifi, así que. ¿quién me está disparando? Dame, cañón. Dame a mí. ¡Cañón! Yo me tiro. Ojo. Ojo, que ya me tengo estado? que ir. Interactuar Toma, recupera sobres, bien, bien. He hecho la visión, Justo tío. Lo Justo lo que necesitábamos. No es El científico los científicos lo sabrán. Buen trabajo. Yo creo que sí. Eh, yo además me Ay, que perdió la, que... la caña. Perdió la caña, Españita. Espérate, ¿voy a por ti o qué? ¿O te vas? Del todo. Eh, me voy, aprovechando que he muerto, me voy. Y ya está. Vale, vale. Eh, ¿cuándo Cuando volvés a hacer directito de Fortnite. O mañana seguramente Vamos a seguir aquí Con la actuación está. Ay, Hola bien Fernando bien. Bienvenido Si pues sí, ¿sí? sí, puedes Un saludito Gracias campeón Por pasarte esta mañana Hola. mañana Chao, chao ver, que suelto tío Explosiva pues Ahí está el tanque tío Que me ve <risa> Me las piro. Hombre, no. el tanque. Me revienta. ¿Me ¿Está disparando o qué, tío? No puede ser, no puede ser. Me llevo 15 peces, eh, con los pegos, eh. Aquí en mitad de la guerra. Ahora es que se pone a pescar aquí en mitad de la guerra. Este ¡Oh, bandolero. Me tiro de aquí. Me permite ido abandonado el grupo. Chao, chao. Sí, Fernando. me mandando la invitación si quieres. Al grupo. Que, hombre, no me engañes. Me va a venir el tanque y me va a matar. Ahí. Este es muy bueno. Yo también tengo el este. De ariete, asalto de, de ráfaga. Oh, venga. Todo lo que se Vaya viaje. ¿eh? Están pegando por ahí, chavales. Venga. Ya lo veo. Mi pesquita y mi rollo. Campeando por aquí. Salpicón. salpicón por aquí. Venga. Me llevo esto, me llevo esto. Y me pongo a pescar desde aquí, de la sombra ¡Eh! ¡No, no! ¡Hombre! ¿Qué tal yo que me...? se ha metido? ¿Se esconde? Ah, estoy ¡Venga, hombre! más. Me ¡Esto mejor es, eh! ¡Sí! ¡Venga, ese escudillo ahí bueno! ¡No caiga! Voy aquí con mi pesca ¿Otro? Un cuervo ¿Le doy al cuervo o qué? La pesca se me ha ido ya No tengo que ir me sigo con mi pesca Bueno sí de tirada, de cazada Es el mismo y más pesca. Vamos para allá. Este es muy bueno, pero es para larga distancia. A ver. Este de aquí a media. Bueno, al menos quitar lo de la. ¿Qué pasa, tío. Ahí. Aquí viene el tanque y me reventa. ¿Qué me va siguiendo, qué tío? Y el tanque Otra cosa no, para pescaditos Vamos a coger un poquito. Voy a coger el cofre el... de la munición Quieto Vale, un fusil de esa de tirada la, la de esta de Spiderman Pero bueno Vamos por aquí Vale Izquierda derecha El otro vamos al mar Pero, así ah. sí me ha reventado la escopeta de barril, mamá, mamá. Uf, la Rachel, <ríe> la que me ha dado. Ya voy, ya voy, ya voy para sala. Bueno, hemos durado bastante Venga Por lo menos vamos ganando estrellitas Fernando, ¿dónde estás? No te veo, ¿eh? Establece conexión al dispositivo cerca del santuario puesto de avanzada Dos de los siete o oh, estación de sinapsis ok bueno pues ahora pues, según esto iremos para allá según el, el este fernando no entra Bueno, la daremos solo Vamos a ver Omnichip 0 Tenemos 20 estrellitas No serían falta 50 papitas A ver si nos ganamos por algún lado Si no Estamos apañados Ah, hay otros modos que la construcción está habilitada, claro, claro. Pero es solo batalla no de construcción. Perfecto. Bueno, pues esto. Momento... El que más a sería este. No sé si habrá aquí alguno Oye, y estas líneas rojas y tal que tenemos ahora? ¿Y azules? No, no lo tengo muy claro Pero bueno Vamos a ver aquí Incluso podríamos este A ver si descubrimos esa zona Ahí Le damos las gracias Siete de Le damos siete partiditas Vamos, Speedy Let's go Uh, la escopeta de barril se como me mete, tío Me ha reventado Venga, vamos a ver. Aquí que tenemos Vamos un barrilete Tenemos que abrir cosas de OI también Que no caigan aquí, tío Aquí hay movidita, eh Ojo Ojo oh, que viene lo malos Quiero darle a esto Que es mi misión Venga o sea, ordenador y maquinaria la orden los imaginada ha instalado dispositivos anticonstrucción construcción ¿Dónde? por toda la isla es un fastidio pero vale, no con los chips adecuados Vamos podemos ahí, programar su dispositivo para que los detecte vámonos Destruye, no llevo digo, ni arma ni nada tío. remodela el equipo informático de los 7 así conseguiremos los chips vale me da un cofrecillo aquí bien me ha salvado el cofrecillo esto Ya los materiales No queremos materiales Pidi, cómo salta, ¿eh? Venga, vamos a ver aquí el santuario que tenemos ¿Eh? No se puede construir, se puede hacer escalerita ni nada Y ya Papá lo sé. Voy algo más, ¿vale? A ver si puedo Si ando por aquí Y ahora a ver si encuentro misión Lo no, de esto Vale, suyo ordenador y maquinaria de los siete Para recoger sí si... Dios, qué tío. Ah, oh, vale qué guapo ¿No? queda guapo? A ver si encuentro algún o algo aquí, aquí, aquí, aquí, cabeza, venga, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, todo. Podremos construir dentro de nada. Vale. Parece conexión con el dispositivo. Cerca de campamento. Bueno, a ver dónde vamos. Creo que vamos a ir al de Libú, ¿eh? Estamos cerca de la zona segura. Pues venga, queda ahí un caminito. ¿Tenemos algo? ¿Está estropeada? ¿Mm? A ver, regalito ¡Vamos, ¡Vamos! Bueno Supongo que es mejor que el que tengo Está, Ya no da más nada Vámonos Me gustaría saber Qué vehículo podemos arreglar, pero bueno yo por aquí Vamos, a Vamos aquí, Cogemos la escopeta Ven. Y corre por ahí, ¿eh? Yo la granadita Me no vaya a perdonar Pero me Prefiero el botiquín Por si acaso Hay que curarse Hay otra maquinita No, no queremos Pero bueno vamos pimiento Para correr o algo, hombre ¿Dónde está? Meseta Dos bueno Seguimos Estamos muy lejos todavía, ¿eh? Estamos muy lejos ¿Eh? Esto ya lo vimos la otra vez Esto hay que darle Hay que, hay que financiar Esto retar a polvo los vehículos contratar perfecto a los tanques de la OI Ojo con esto eh, Pues le hemos dado financiado ahí, ¿vale? La pesada Sí Y este Vale, para la otra Para la táctica eh, viene está, tío Se está curando Está ahí, metido Buah, me ha reventado, tío, eh El depredador Qué sí, malo, tiene que seguir con la escopeta, tío Quería cambiar de arma Y lo he hecho mal, <risa> Depredador Bueno Vamos a ver La conexión Si podemos establecerla No hemos podido llegar Al, al daily google Ahora mucho sprint, tío Tengo que ponerme el sprint Ese mejor, eh Yo creo Porque long que ha vuelto. Esto chunga. Mira ahí de pequeñita ahí haciendo. Matemática. Una una científica. Ahí, besito y abrazo de Spiderman. Venga, va, a ir ¿para dónde vamos? A través del que vamos a ir, yo creo. Lo mismo podemos ir otra vez. Aquí campamento no sé Venga, vamos a intentarlo y va a haber movida pero bueno vamos a intentarlo muy buena Jessica hola Juan José bienvenido un saludo tío hoy te echas de menos en el bleach venga ahora si te he contestado eh Jessica <ríe> Maldé, Libubel Si encuentro yo aquí Hace conexión con el dispositivo Vale, lo veo, el dispositivo Ojo que hay un tanque Ojo, me va a reventar el tanque Y el de la OI Malas tú Quieto ahí Cuesta el este tanque Toma Hostia, qué guapa esta vista. No, ya, cobarde. Atropello ¿Qué Yo. Disparo, tío. ¿Qué ¿Este disparo tiene? ¿Tiene dos? No le doy. No Venga, vamos. ahí. Ahora sí ha caído. Libro, ¿El motor sobrecalentado. Va a reventar Yo sé que te dé las pelas Dime más Ojo el más Como se escabullé Venga, a ver es que me pide la dimisión. Busque y destruye un dispositivo anticonstrucción oculto. De la OI. Busque y destruye. No me dice dónde está. Sí, suelo jugar, Jessica, sí con suscriptores. Sí, lo pasa que no me dejaba. Juan José, aceptarte. Ya tengo ahí otro, tengo al coro este. Si sí juego, Jessica Vamos a ver, cómo encuentro yo aquí que y destruye Pues nada, a buscar y destruye Eso que tío, me va a salir Ah, lo de construcción, que no hay construcción A ver, tío, dónde encuentro yo Allí parece que hay algo, ¿no? Yo veo algo que me indica para ir por el mapa Me gustaría encontrar la, las telarañas de spider Spiderman también Un tanque, tío tanque aquí la de barril esta Esta es tremenda, ¿eh? No sé si tengo que subir por aquí o algo Yo lo de la tirolina, es que no sé, tío No, aquí no va a ser, ¿eh? Hay cositas por ahí, por el mapa Pero no sé Estoy intentando aquí ahí, a ver, Me salió una cosa Ojo el tanque Google. me he perdido. Quiere estar por aquí, Chave, de contrato. Todavía hay contrato. Pensaba que le habían quitado. Estoy perdido aquí, tío. No hay ni nada hoy. El enemigo está por aquí. Y mi objetivo no lo encuentro. Sí, sí. Sí, jugamos. Mándame. Dragón azul JV. Ay, es que esto no me interesa, tío, los.. Los rollos estos. Prenderle fuego a un jugador. También lo tengo que hacer. No venga alguien le meto fuego. Jeje. <ríe> Chavales, mi objetivo no lo veo. Está lo de la OI. ¡Oh! ¿La ha quedado o ¿no? no? podemos salir ardiendo nosotros? Recupero el oro de antes y todo. Porque me dejé... Esto se la aspira, yo a... a por el otro no quiero ir. Quiero ir por mi misión y no. no la veo. así sí. Ya mira otra vez, tío. Camufla aquí. Dragón azul. Jessica, dragón azul JM. Busca un dispositivo anticonstrucción oculto. Era hoy. Averigua dónde está eso, bacho. Vaya tela. No tengo ni idea dónde está eso. Lo tendré que mirar por internet o algo. Bueno, tendré. Y la tormenta viene y no me espera. Vámonos. Otro de estos. Eh. ¡Curry! ¡Madre mía la tormenta, chaval! Podía haber pillado la tirolina. ¡Curry, curry, curry, curry! ¡Curry, bandolero! ¿Pero quieres correr? ¡Espide más! ¡Ay, que me pilla la tormenta, chavales! <ríe> ya encontraste los tres de los yo Necesito el... El chisme este, el dispositivo. Ah, los tres secretos. Ok Yo ahora mismo no sé nada Jessica Solo sé que estoy haciendo misiones Estoy intentando escapar de aquí De, de la tormenta Vale te, Venga, hombre No te tanques está taxi taxi que es más lento Ahí tengo la misión de viajar en taxi Me subido el taxi Vamos, aparte de que era el único vehículo que tengo ¡Qué macho! Mina de baña, de banea Múltiple bajo, pero bueno, me da igual Múltiple bajo, me da igual Seguimos huyendo todo lo que podamos De la tormenta Ok Huyendo aquí, como podamos Aquí tengo... Mi para cambiar Vamos Debería seguir con el taxi, pero bueno bien. Música más Hay otra emisora, tío Pésima, eh Está así en lata o oh, el camión Que va a atacar a los lobos ataque del camión a los lobos toma <risa> toma toma toma enfrento al tanque con el camión sería bueno ¿no? <risa> qué de los lobos <risas> mira el tanque por donde va mira el tanque yo por arriba <risas> hasta luego <risas> compadre ah, hasta luego y si te dispara elimina de banea, ya, ya ahora cuando cuando pueda <risas> mira tenemos aquí una zona por descubrir oh, toma antes de clavado un tanque ahora en, en el suelo El... La torre esta parece buena Bien, nuevo lugar emblemático Puesto de avanzada Inocelonte Se han indicado pues, como por aquí o algo visto yo aquí algo? ¿Y, ¿no? ¿Y algo, tío? ¿Qué es esto? señal aquí? de Spiderman que está por ahí o algo? que tío? Aquí, mira ¿Vale? ¡Eh! Pues lo tengo. ¡Toma! Vamos Contrato me da igual. Me Se peleó con un lobo. Aquí <risas> vamos en dirección contraria. Voy que a disparar a ayudarme pero es que viene la tormenta quería haber descubierto este sitio emblemático. Aquí. Cráter crocante. Ojo, eh. Aquí el cráter. Se lo han llevado ya. Vámonos. No nos dejado penarlo. No, hay un cofrecillo, parecía. ¿Qué tenemos más por ahí? De momento nada, la resistencia ahora. Ostras, tú. Establece y pero ya no me da tiempo ahí. Vale, estoy de conexión de dispositivos cerca de un puesto de alzada Madre vale, mía, me lo reviento todo o el sea, me indica aquí Mira, otro Ah, bueno, pero... Ya no hace falta... Vale tenemos por ahí? tengo de nada, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde está, tío? Me está reventando y no lo veo ha caído este Toma Pero te he incendiado ahí ¿No? ¿Le he dado? Oh, qué pena No le he dado Bueno Lo he intentado Quemarlo Venga, vuelvo a sala. Ok Ande mimbi Jessica Voy a poner aquí también tra Okay, ya estoy por aquí, un subido de nivel. Ahí está, dragón azul JM. ¿Qué nivel eres, Jessica? ¿Va a mandar Indy? gracioso el speedy. Bueno, tenemos 25 estrellitas. Regálame 50 pavitos. No hacen falta establece conexión. Venga, a ver. Tenemos que descubrir esto todavía. Aquí también. Y este de los Lo demás ya, pues lo descubrimos todo. Lo único que no han cambiado el mapa, tío. Así que todo igual. Pero bueno. Vamos a ver ahora la conexión esta. Establecer conexión otra vez con un dispositivo de eso. Jessica, no te veo, ¿eh? No te veo ahí. Enviando. Invitación. Pero bueno. Destruye estructuras. Tenemos que hacer esto. Lo que pasa es que damos un poquito Experiencia, comprar máquinas Prendedoras, completar contrato Que no hemos podido, mira destruir árboles Distancia con vehículos Puntos débiles Mira, daño a la fuerza del hoy De Oponentes también De Tanque, también tenemos que seguir intentándolo Me han reventado el tanque <ríe> Me lo han reventado Y esto tenemos que aprender también A ver lo del soplete, a ver Cómo hacerlo pero bueno, esta misión interesa hacerla. Que no te aparece, como no te va a aparecer. ¿Será que no lo mandas bien? Dragón azul JM. Dragón azul con mayúscula y luego JM con minúscula. Está por todos lados, vamos. De mi vídeo y todo. ¿Te ¿Has suscrito ya al canal, Jessica? Bueno, ahora sí, Nikin. Ese eres tú, Nikin. A ver, tienes que decir: ¿eres tú o no eres tú? Estoy viendo una repetición, Johnny. Este no. Aquí, vamos, Nikin893. ¿Eres tú? Europa. eres de Europa, vamos, vamos. Si nos aclaramos, ah, vale, eres tú, Nicolás. Ya, yeah, ya, yeah. ok, Nikin, mm. perfecto. Ya, yeah, pasa a ver, ok. Eres de aquí, de España, ¿no? Entonces, ¿no? Venga, ya te puedes unir si quieres al grupo venga a ver qué podemos hacer en dúas hola hola hola qué tal se me oye cambiado? Ah, vale, no eres de España. Ok. No, oh, si sí, te viene mejor si lo tienes en Europa. Pues te viene mejor para jugar con aquí con los españoles y eso. Supongo. No, no, tarjeta roja no. <ríe> ok, bueno, pues peor para ti. Ah, que eres de. De Colombita. Ok. Colombia. <coughs> Perdón. Claro, para que no sepan que, que no eres Jessica, ¿no? <ríe> Seguro que tiene la, la borronca y todo. Como yo. Venga, está un nivel más que yo. Entonces lo mismo ha hecho ya las misiones. ¿Vale? Ese si está chulo el del corazoncito. A mí me gusta el de la bolsereta de héroe. Toma. <ríe> Si no es de la katana, que tengo por ahí uno de la katana muy gracioso muy también. A ver, lecillos no. Bueno, también este. Le atrapa el arco iris. Está muy chulo. Vale. carga lunar. ¿Esta qué me dice la carga lunar? ¡Toma! ¿Qué me dice de esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! Me da los besitos. Vale, el de buen tipo Tengo un montón Bueno, pues vamos a hacer eso De la resistencia, ¿vale? Para conexión un dispositivo tal y cual A ver dónde Dónde nos lleva el autobús Y dónde puedo marcar Cualquiera de esos sitios Está por la afuera, o sea que Tenemos que darnos prisa Y escapar de la tormenta, ¿eh? Aquí la tormenta avanza Pero vamos A mí, ¿qué me va a importar? Si lo de la skin es lo de menos. Con cualquier skin puedes jugar y. Y no pasa nada. Está chula la, la negrita esa. Pues bueno, pues vamos a seguir con la. A ver, mira, mira un momentillo la, las colecciones. Mira, tengo ya un par de ellos, ¿vale? El del científico y el del Gunnar lo tenemos ya. Ay, mira quién es el Gunnar, tío. El de allí de la cueva, el que hemos matado. Vale, vale. Ok. Y... pececitos, porque no me salen pececitos y hemos pescado, tío. Qué low. No me salen. Ah, pues eso. No tienes por qué... ¿Por qué hacerles caso? No sé por qué. A ver, este, qué? ¿por qué? Ahora. Vale, vale. No se me quitaba eso. Y este no está completado, no sé. No tengo ni idea Interesable y al origen Ok, yo ahí voy <ríe> Y ahí voy Le voy a dar nada más Vale Sí, sí, voy Voy enseguidita Venga El autobús para donde nos lleva y según para donde nos lleve, pues así marco. Hay que hacer la misión y salir corriendo. ¿Tú sabes cuáles son los, los vehículos que están destrozados o algo que están rotos para arreglarlos con el, con el soplete? No sé yo qué vehículos son esos. Bueno, he podría conducir un tanque que me lo han roto, pero bueno. Los dirigibles hay que echarle un vistazo también, a ver A ver dónde nos lleva. Pues venga, voy a marcar Vale, y nos vamos para allá Tengo que dañar uno Un momentito, que marque Creo que vamos a ir a este ¿eh? el tirón Venga, vámonos Ahí está A ver, el escudito Vamos, Nicolás Vamos a darle duro a esta gente Que sepan a quién se enfrenta a ver, tengo algo por aquí que eliminar Cuidado con la grieta, no caiga la grieta Ah, lo vi Escoge de el arma y me voy para allá Cuidado, pues no, eh, que hay peñita por aquí, eh Es un NPC, vale Vale, cuidado con la grieta, eh La gente este No puedo comprar nada Vale, pero hablo con él Y activo esto eh. Vale, he activado A ti te ha contratado el... Sí, sí, si sí, te ha puesto avanzado de los siete. Cuidado, ya te han matado, pies. tío, pero por qué. Cómo el puesto? Presenciando la muerte de un Y mis cálculos, este es el ¿Y mi de, de rifle no le doy ninguno. Te, mi puertas, A ver, sí, ¿eh? te has comido bien, eh. Venga. Yo también, me lo he comido. está asegurado. ¡Avanza! ¡Pero dispara! Tal, no ya! Una grieta. <ríe> ya, ya, hay que estar atento Ah, que tengo que dañarlo, vale Y después darle con el... Sí, sí, ya he entendido, ya he entendido Venga, vamos Esta ya tiene el traje, tío Tiene el avanzado, eh Este es de la tercera página, por lo menos tengo que subir con niveles, eh. Está todo enganchado. Al Fortnite. <ríe> Venga, dale, Nikki. Ahí es, Nicky. Ahora vamos a ver este dos rato. No, bien. La sala, madre mía. Si sí andamos con la conexión. ¿Cómo anda de conexión? Wey. <ríe> Espera. Vamos a ver. ¿Cómo voy yo de aquí? ¿Cómo era para de aquí? Aquí. Volver a la sala. Ya le he dado. Yo tampoco A mí me gusta a mí me gusta la de güey. Por aquí decimos Killo Pasa Killo Pasa Killo Con la tarjeta roja <ríe> No hombre no Tarjeta roja no el Pasito de baile La celebración del Neymar <ríe> El buquitón este, este es el que me gustaba a mí La desforjada mano Mira esta que guapa se mola toma el Spiderman ahí Samurai como el de Bleach pues venga vámonos <ríe> a ti te gusta más la tarjetita ya yo la tengo para echársela a algún suscriptor <ríe> Visita puestos de la avanzada de los siete venga me quedan dos Bueno ya sabemos que los puestos de avanzada de los siete están por los exteriores vale hay cinco ¿Vale? Una aquí Otro aquí y otro aquí. Otro aquí. Y otro más para el sur. Allí que decís que yo. Allí que le decís compi o cómo va la cosa. No, ahora diréis otra cosa. A mí sí, a mí sí me gusta A mí lo de construir En principio creía que no, que se iban a cargar el juego Pero ahora Yo creo que sí, a mí me está gustando Nada de construir A pegar tiros y Me, me dio antes una cosa Me dio antes como una especie de Vamos a ir aquí Creo, este que está más cerca, pienso Aquí de la derecha me dieron ahí como una, una defensa, me dieron un poco una defensa. A día de 20, una, dos y tres, ya. Claro, claro, es, es cuestión de acostumbrarse. Ahora es cuestión de que no acostumbremos. Pero vamos, en los otros modos de juego sí hay construcción. Hay otros modos, los del creativo, me pues, imagino que sí habrá construcción. Aquí no hay. Date para que irá ¿eh? para que llegue, pues, si no no va a llegar. Hola Fabián Aquí pegando tiro en el Fortnite. Tú como no te vienes al Fortnite, están tangado Venga, vamos a ir. Al lío. ¿Dita esta, supongo. Venga. Si te ha puesto de avanzada de los siete. Este va a ser uno, y luego lo mismo me voy para allí para. para la isla esta. <ríe> Ahora hay que coger armas y irse pitando, ¿eh? Venga, esto es un puesto abancado, lo siete, ¿no? La zona sí. está despejada. Correcto. Me voy ya, ¿eh? Españita, digo. Españita, me, me creo que estoy jugando en la españita. Nico, vente. Vente a la grieta bueno vamos. Hay un fusil de ya lo Ya el fusil de ariete y nos vamos a la grieta. Vámonos. Para caída. El otro voy a pasar ¿Me está mi marcador, tío. Jopeta que he perdido el marcador. ¡Fastidio! El otro que le tenga el del contrato Venga, vámonos Sí, sí, una, una menos 10 casi Ya mismo, ya mismo me acostaré Que mañana madrugo Venga, aquí cogemos algún arma Y algún NPC por aquí Venga. No, no voy a comprar carne Y bombona, el triunfo Uh, qué arma como mola Venga, pues ya tenemos este también Vale Llamo algo por aquí okay. ¿Dónde anda Nico? Estamos perdidos Claro, pues si te dije que te metiera la grieta, tío Bueno, me ha hecho caso Venga Toma. Ahí, este cofecillo. podemos pillarlo, eh que no me maten, que no quiero que me maten ¿Qué hago? Voy a por ti, Nico Tengo coche y todo, ¿eh? Nena, no sé quién El Coche sí mola, ¿eh? El rojillo sí El rojillo me gusta Javali, ahí te queda No me ataques, Javali No me ataques que te reviento Ya, ya, no alcanzas, te dice, ¿Cómo no va a alcanzar si yo he alcanzado. Es que cuando hago las misiones voy todo enchufado, tío. Venga. Ahora te recojo, no pasa nada, ahora me di la vuelta y El te recojo. Que ya he que terminado, eh. hay se equivoca. Vale, ostras, ostras, ostras. Escopeta de barril. ¡Ojo, ojo, Una curativa también El oro también Y esto también Bueno, no me quito las copetas de barril En todo rato ya Y ahora qué Hace conexión a los dispositivo Cerca de... Venga, te recojo y nos vamos para aquí, ¿eh? Compi Tengo más munición, pero bueno Venga, voy a por ti Prepárate, eh A ver si llego si nos vimos, pero no Venga, te recojo y vamos para el otro lado Tengo que establecer conexión Eh, si me paso Te recojo, te recojo, vámonos Perfecto Thank you Tío, rápido ahí Donde lo haya Ahí, ahí, estoy preparado Pero tampoco me rompa todos los cristales del coche <ríe> ¿Y yo? Ahora ¿A dónde destroza coches? Que vas por allí, por las calles de Colombia Allí destrozando coches, ¿no? Me han dicho ¡Odio, combustible bajo! ¡Odio, cráter aquí! <ríe> ¡Odio, odio, odio! <ríe> pues cambiamos de coche <ríe> ¡Cambiamos! Allí hay otro A ver, ¿este está reventado? Sí, ese está reventado este está reventado, se lo podemos Se lo podemos ¿Y esto qué tío? No es, tío? Más nada Venga, el camioncillo, el camioncillo Vámonos Pero vamos Corre, ahí, ahí Venga, por aquí vamos bien por la carretera Por ahí salseo, eh Ten cuidado que vamos para el salseo O, oh, como están ahí disparando. Con la escopeta de barril. Vea. Es el desplazamiento 5.000. Vete, el tiene un taxi. Vete, cambiamos de vehículo. Cambiamos de vehículo. No, no. Bueno, bueno, este, tú ese. Jodete tú ese. Musiquilla y todo. Te tiro para adelante. Como tú me vas a alcanzar. Eso que tengo ahí es el otro. es el Zero ese. ¿Y qué tengo que hacer? Que mire la misión Establece conexión con el dispositivo, ¿vale? Me lo he pasado el dispositivo, no lo veo. No lo veo el dispositivo. Tengo que buscar el dispositivo. no lo veo. en el centro, tío. De arma buena, pero No veo el dispositivo por ningún lado Creo que lo he marcado y todo, pero ¿Veía algún dispositivo alguno? que ya no? no? no, me interesa hermano se acaba el contrato No pasa nada Ah, tío. Oh, coraje No veo ni al NPC tampoco Tasi sí, vale la mancha Por aquí, ¿no? Ahí va Ya, ya. Han dicho que soy invencible con la escopeta esta. <ríe> la que les doy con la escopetilla esta. ¡Píjate a esta escopeta, compi! Esta. Así te la indico. Esta. Esa esa es la mejor, tío. <ríe> oh, qué escopetazo le pegó. Tengo una buena aquí. Ah, está en la automática. Tenemos que ir, ¿eh? Y no encuentro, tío, el... El robo coche Es que no encuentro el chisme, tío Mira, esto por aquí Tenemos, a ver Contratillo Tenemos que ir, ¿eh? ¿Tronco? ¿Cuál es la de esta? La titolina Me voy para arriba Vente al Aquí esto no lo hemos... Aquí es peñita, ¿eh? Puede haber aquí peñita de la OI. Y todo este. Queda no huya. Tiene este. ¿eh? ¡Ojo! Bien, reventado. Buena, buena. Nos tenemos que ir, ¿eh? Vente, vente. Vente aquí para pa afuera. fuera afuera, para el aire. Vente, ¡Vente, Tengo otro de este Pero paso ya del de NPC Tenemos que huir ¡Vente, Nico! Vamos a munición Vamos bien pues ¿Ya han quitado lo de Spiderman, tío? la araña o qué? No la he visto antes <ríe> Llegué con un tirador Y el sprint, tío, malo la de esta también mola, la verdad. Me a la peña. ¿Dónde está, Nico? Madre mía. Pero 20. Una zona segura, hombre. Vamos contra corriente. Y aquí va Bueno, aquí tenemos lo de la pesca Podríamos intentarlo, a ver Ah, mira, aquí viene ya, Nicolás Vamos, Nico, si tú puedes Una cañita, hombre, o un armarpón Venga Ahí que por ahí, ¿eh? cuidado. Me voy a por el... Por el colega que está por aquí. Por allí. Ahí tiene que andar peligro, vamos por ahí. Ahí luchando, creo, a ver si no me va a quitar el contrato. Tengo sí, de franco. No se pongan tanto. la tormenta viene, ¿sabes? ¡Uy, uy, uy! Corre, corre. No, para atrás, no, para el otro lado. Se va a pillar la tormenta. Un tanque por ahí. Y me pongo a... Vale. Unos poquitos de... poquito de, de estos escudo. No puede venir. ¡Eh, venga! Tiene que está por aquí el pavo, eh? ¡Ojo! Creo no que va por aquí arriba, eh. Tenemos por aquí, tío. Se está moviendo. andas por aquí, tío Por ahí abajo o algo Voy a poner el del contrato Pero no lo veo Un cuervo Eh, ahora veo a... ¡Otra! Que me ha pillado con la... ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro! Cuidado, Nico, que son buenos Cuidado Hostia, me han pillado con el... La mierda del... de este me, me he liado, tío Con el cuerpo La escopeta de barrilla es que es muy buena Me han pillado a los dos Qué bueno, que he hecho ahí Ojo, eh Cinco visiones, eh Mira qué guapo este, tío Mira térmica, mira qué guapo Qué pasada de rifle Está muy bien, eh Venga, vamos a echar la última. La última me voy, venga. Ya es tarde. Mira, mira cómo lo ve con la mira térmica esta. muy difícil, pero los ve, los ve. Lo ve? El descubierto está a muerte. Ahí está. Sí, está liquidado por el otro. Venía ya la tormenta. Venga, vamos a ver. Conexión con el dispositivo Yo que sé, tío En el cerradero Venga, vamos ahí Al salseo, vámonos Let's go Ahí van todos A voy yo también Ahí que vamos nosotros Venga No que establecer conexión a otro dispositivo, así si lo encuentro Por aquí el dispositivo cayendo o algo hay que buscar aquí no hay nada tío vaya ni el de apuntado yo no veo nada tío aquí en la nieve Un dispositivo algo algo sí, mira míralo aquí está aquí está encontré vale ahora tengo que ir a... A... aquí a slow muy hay que vigilar de cerca a sus tropas nuestras cámaras de reconocimiento están listas para la acción me ayudas a espiar a mi antiguo equipo cuidado eh si de paso me entero de los últimos cotilleos de la UI Pues ya Vamos sabes que. algo por aquí un el o algo Pues si no Aquí hay una máquina Un cofrecillo ¿Dónde? ¿Dónde está el cofre, hombre? Yo lo comparto contigo Ahí Vale, te lo has llevado tú Lo no pasará <ríe> Todo te lo has llevado tú Eh, ahí ¡Ojo! No allí, eh Ahí, ya se ha ido Se ha ido Bueno, yo me voy para... No tengo nada, no tengo el arma ni tengo de nada Voy a mirar del sprint y sale una barrita del sprint, tío aquí Tengo que establecer conexión al con dispositivo, aquí Desplegar sensor Ok si Vale tú, no Nos tenemos que ir nada. Tronco, vamos Aunque para acá y bien Vale mí. Ya, ya, cógemelo, cógelo y me lo trae. me voy en barca. No tengo de nada. Vente, vente. Aquí un coge, también. A ver. Dura y todo completado. Vente, corre. Si puedes, ya he cogido armas <ríe> Rápido, rápido. Una caña también. Venga. Bueno, vámonos, vámonos ¿Está disparando quién, tío? Vámonos, bueno, vámonos Déjalo, déjalo Toma, le he dado <ríe> Vente, vente ¿Está allá? No, no te bajes. No te bajes, Nico. pero bueno, le voy a pegar los de la vida. Es el seo No. es mucho. Mira. Me, me mata? Eh, me dieron. <ríe> Me dieron, Nico ¡Corre, Nico! ¡Sálvame! <ríe> ¡Corre! ¡Corre, corre! Que vienen y me matan Aquí detrás de la roca Viene un tanque también, ¿eh? Cuidado ¡Ojo, eh! Viene un tanque que vienen, que están ahí, que están ahí, que están ahí, eh Cuidado, cuidado, que vienen, que vienen Están por arriba, eh, cuidado, cuidado Cuidado, Nico Cuidado, que, te, que vienen, que vienen, que nos matan, que te matan, que te matan Cuidado A ver, me han matado Estaba viendo, tío Son buenos, eh, Ha cogido por arriba Claro, ha por arriba y desde arriba ah. Qué bueno los anónimos estos, maldito Bueno Mañana más Mejor, <risa> Vale, yo creo que está muy bien por hoy. Por Por el vídeo que le hemos dado aquí, un buen, un buen meneito. el primer capítulo. Venga, ya hemos subido aquí otro nivel. Así que. Aquí nos vamos a despedir. Peñita, aquí con un. Nos parece. No. Paso de baile aquí de Neymar vale, y el que me gustaba a mí el bugidón tarjetilla <ríe> Sí, sí, me voy, me voy para la cámara <ríe> Vale Bueno chicos y chicas, un saludito para todos Cuidarse mucho Bye, bye, y gracias a todos por el apoyo Nos vemos la próxima, no lo perdáis